Bienvenidas a un mundo de productos fantásticos que están por fascinarlas a todas ustedes. Hoy día quiero mostrarles a ustedes cuatro nuevos productos que son cuatro nuevas mascarillas para el cuidado de la piel. El día de hoy no estoy usando ninguna, ningún producto, ningún maquillaje porque quiero experimentar y ser la primera en dar mi testimonio acerca de este producto. Sin embargo, quiero mostrarles a ustedes que vienen en cuatro variedades. Una de ellas es... Eh, la de que tiene colágeno y esta va a permitir que usted recupere lo que es la elasticidad en su piel, ¿verdad? La otra es eh, la que sirve para hidratar su piel, especialmente si es una piel sensible. Les recomiendo utilizar esta. Esta contiene eh, centella. Um, centella asiática y es uno de los ingredientes más eficaces para restaurar nuestra piel también aquí les tengo esta que no puede faltar que es la que contiene vitamina C quiero que sea usted la que juzgue los resultados cuando usted se aplica este tipo de mascarilla humecta eh, restaura la piel y esto se puede aplicar entre 10 y 20 minutos así que voy a usar la mía voy a ponerla y para que ustedes vean la secuencia de cómo lo van a hacer ustedes también en su casa así que espero que se queden conmigo hasta el final de este video para que puedan ustedes juzgar y puedan ustedes también apreciar cómo se utiliza y cómo se aplica recuerde que vienen en 4. Eh, diferentes opciones que si usted hace un hábito del cuidado de la piel así que usted va a tener una piel saludable y con menos eh, señales de envejecimiento así que eso es lo que estamos buscando que tengamos una, una piel eh, restaurada más joven y que usted esté feliz con los resultados quédese y veramos los resultados de cómo se aplica este super producto Vamos a abrirlo eh, por el costado, eh, este eh, producto, para que ustedes puedan ver que es fácil eh, abrirlo y que ustedes puedan aplicarlo. Así que, bueno, ya lo abrimos y como pueden ver, el producto eh, viene eh, ya preparado, es una toallita eh, que, que tiene tres capas. Como pueden ver, ustedes lo van a extender eh, poco a poco y van a... Eh, abrirlo completamente para poderlo aplicar así que uno de los consejos es tener aquí junto con ustedes eh, algo para que ustedes puedan colocarlo antes de ponerlo sobre su cara sin embargo eh, déjenme recoger mi pelo para que ustedes puedan ver la aplicación completa de lo que es este producto así que como les digo es muy importante que leamos las instrucciones puede tomarse de 10 20 minutos la aplicación usted se va a quedar eh, esperando los resultados limpie su cara este yo aquí yo tengo limpiecita mi cara este no tengo maquillaje así que vamos a proceder a, a colocarlo y como les digo aquí está y ustedes lo van a colocar de esta manera voy a utilizar mi espejo para que, para calcular bien los espacios y listo como pueden ver ya removí lo que es la mascarilla esta es y fíjense ustedes que es sorprendente la manera en que la piel absorbe todo el contenido de esta, eh, de esta mascarilla sin embargo uno de los eh, ingredientes que más me, me gusta es de que contiene el más importante y es restablecer el colágeno, así que ese es uno de los ingredientes más importantes de esta mascarilla y otro de los tips es que cuando usted termine y ya se la removió, simplemente eh, trate la manera de aprovechar todo el contenido máximo, porque aquí como usted puede ver, tiene mucho más que usted puede seguir aplicando, este, aun cuando ya removió lo que es la mascarilla así que espero de que todas estén disfrutando este video tanto como yo si usted eh, tiene curiosidad de saber un poco más sobre este eh, de este fantástico producto no olvide dejar sus comentarios para poder darle seguimiento a sus preguntas recuerde nuevamente vienen en cuatro fabulosas eh, presentaciones vitamina C colágeno para hidratar eh, la piel, como les digo, piel reseca y la que trae el ingrediente del maravilloso ingrediente eh, y producto que contiene la zika, así que se lo recomiendo, está buenísimo y como les digo, es fácil de utilizar, trae suficiente eh, producto, eh, esta... Eh, mascarilla y este como les digo es muy importante mantener un régimen del cuidado de la piel así que gracias por ver este video no olvide compartirlo especialmente no olvide darle like para que otras de nuestras amigas puedan aprender acerca de estos nuevos productos que pueden eh, ustedes adquirir fácilmente visitando el link que les voy a dejar aquí abajo de este video donde ustedes pueden aprender un poco más acerca de estas maravillosas mascarillas como les digo están buenísimas no ustedes no van a arrepentirse de invertir en el cuidado de su piel porque es riquísimo el resultado a mí me gusta, no tiene que enjuagarse usted la cara después de que ya se removió eh, la mascarilla al contrario trate de, de, de, de sacar el, el máximo producto que pueda porque dentro de los sobrecitos que usted abre eh, queda mucho más producto que puede aplicárselo de esta manera me encanta, no irrita la piel como puede ver no está roja mi piel, y eso es uno de los factores más importantes cuando uno prueba un producto: ver la reacción en el momento, si irrita y si usted se siente incómoda. Así que, como les digo, gracias por ver este video. No olvide darle like y, sobre todo, aprenda mucho más de los nuevos productos de nuestra línea Face Shop.